Testes de ilusión es una recogida de productos navideños destinados para... El Cotolengo, la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades sociales. Las fechas serán del 7 al 25 de noviembre de 2022. Productos elaborados que pueden ser sin azúcar o con azúcar bonar. Turrones, bombones y no Mazapanes, chocolates, piña y melocotones en albivas. Los lugares donde se recogerán los alimentos serán el Instituto Tomás Navarro Tomás, que está en la avenida de España. Y en Azprona, que está en la calle Alboleda, 61.